Está, está, Estamos en el aire. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a hablar de métricas y audiencias que tienen relación con, con textos que, que tuvieron que leer de clases pasadas para, para hoy. ¿Qué pasa con las métricas y la audiencia? ¿Son importantes las métricas? ¿Es importante la medida de de la cantidad de visitas, la medida de cuánto tiempo permanece, permanecen nuestros usuarios, nuestro público, nuestra audiencia dentro del sitio. Es importante medir qué hace dentro de nuestro sitio, de dónde viene, qué edad tiene. Les diría que con las métricas casi hasta la ropa interior se puede, se puede identificar, todavía no tanto. Casi se puede ir a golpearle la puerta y decirle gracias por tu visita hoy, gracias por tus, 30 segundos adentro de mi sitio. Entonces, bueno, el periodismo multimedia, el periodismo online, el periodismo digital, tiene como protagonistas hoy por hoy también a las herramientas de medición de audiencia. Y la medición de audiencia, primero tomadas tímidamente por los medios, hoy son prácticamente un deber ser dentro de, de cualquier redacción. Y entonces, basado en el, en el texto de corso eh, que, que, que tuvieron que leer, eh, vamos a, a plantear algunas cosas. Yo tengo una presentación que voy a compartir con ustedes y, y voy a ir contando paso a paso distintos aspectos de ese texto con comentarios y opiniones míos respecto a este tema a partir de mi experiencia y, y mis lecturas sobre el tema. Bueno, así allí vamos. Bueno, métricas y audiencia. ¿Salvación o condena? Bueno, un poquito son las dos. Ya les, les doy un spoiler. Eh, ya pueden apagar acá. No, vamos a seguir viendo distintos aspectos que hacen a, a esta importancia de las métricas y, y por qué a veces parece que fuera un arma de doble filo, o por lo menos algo a lo que hay que adaptarse o que hay que tomar en su justa medida o que hay que entender con sus ventajas y sus Desafíos. Hacia allí vamos. Bueno. Conocer la audiencia. Impacta en la agenda, se preguntan Corto y Salaverría en este texto. Estas métricas, medir e identificar quién te visita, desde dónde, cuánto tiempo permanece en tu sitio, qué temas son los que les interesan. ¿Impacta en los medios a la hora de definir su agenda de temas? Bueno, esto es lo que tratan de responder. Corso y Salaverría en, en el texto y vamos a hacer un recorrido acerca de sus hallazgos y, y cosas relacionadas con esto. Bueno, ¿cómo era antes? ¿Cómo es ahora el tema de las métricas? Bueno, antes en el periodismo tradicional era muy difícil medir e identificar a tu audiencia. ¿Quiénes leían mis notas en un diario de papel? Yo a lo sumo podía saber cuánta gente compró el diario. Ahora... ¿Qué notas se leyeron? ¿Cuáles fueron las que causaron más interés o más comentario entre colegas en un trabajo? Eh, ¿Qué notas recomendaron? No había manera de saberlo. Y de hecho, si mi nota estaba en la página 24 y no participaba del conjunto de temas que se identificaban en la portada del diario, Tampoco está claro si esa nota generó algún interés que ya no lo había generado en mis editores porque no lo pusieron en la nota. Habría que ver si mis notas las leía alguien o quiénes las leían o qué pensaban y cuál era la reacción de quienes leían mi nota o quienes leían mi medio. Eso quedaba muy en el ámbito privado y muy difícil de rastrear y, y de tener un, un resultado de eso y poder tomar decisiones. Las decisiones antes se tomaban en la reacción, se reunían los y las editoras y decían, bueno, ¿qué temas tuvo la competencia? ¿Qué, tomas, ¿Qué temas tuvimos hoy? Bueno, nos faltó esto, podríamos haber tenido esto, esto debe haber andado bien. No, había, estaba en juego la intuición del periodista para identificar cuáles eran los temas que le iban a importar a ese público. Poco identificado porque no había herramientas, pero supuesto, imaginado, percibido. Bueno, ¿cómo está ahora? Ahora... Sabemos casi hasta la ropa interior de quienes nos visitan, de quienes nos consumen, sabemos de dónde vienen, cuánto tiempo, por dónde llegaron, buscaron en Google un tema y llegaron a nuestras notas, o son fieles usuarios de nuestro, de nuestro sitio que entran desde la home redactando clarín.com, lanación.com, tiempo, lo que sea. Eh, nos visitan desde un celular o desde una computadora o de una tablet. Tienen JavaScript en su computadora, qué resolución de pantalla están usando. Bueno, un montón de información increíblemente detallada de cada una de las visitas que tenemos. Y eso se hace con herramientas, por ejemplo, gratuitas como Google Analytics, que vamos a ver. Voy a ver si, si ahora en la presentación se los puedo mostrar, pero si no, les voy a pegar capturas de pantalla en el aula. Bueno, ahora, antes no se sabía, era un usuario, un público, una audiencia inacible, supuesta, imaginada, deseada. Ahora sabemos lo que tenemos. No es lo que nos gustaría tener, es lo que tenemos, es lo que hacemos para tener la audiencia que tenemos. Y quizás lo que no hacemos para no tener otra audiencia. Y de esto se trata de, bueno, ¿qué puedo hacer con las métricas además de medir? ¿Qué hago con el dato? Si no hago nada, no es más que un informe. Si yo hago algo o toma decisiones a partir de lo que yo tengo como reporte de las métricas, de Google Analytics o de tantos otros, puedo tomar las riendas de mi medio y decidir hacia dónde ir a partir de los datos que estoy teniendo. Pero ojo, no tengo tanto las riendas, porque como ya vinimos viendo en clases anteriores, la audiencia tiene gran parte de, de las riendas. Y vamos a ver que en esto también. Bueno, la audiencia masiva. Pasiva, no, olvidémonos de eso. No es, ni la audiencia no es ni tan masiva ni tan pasiva como se cree y ya lo hablamos de esto. Hablamos con Mancini, sobre Mancini y, y vimos que tiene roles muy definidos, muy activos y que casi están a la par co-creando y definiendo nuestro contenido. En esto de las métricas también. ¿Qué pasa con las métricas? En una redacción, cuando yo tengo el Google Analytics abierto, si soy editor o redactor o director o directora o quien fuera dentro del medio, yo puedo ver que las decisiones que voy tomando sobre las notas, títulos, palabras, una edición nueva, cambiar la foto, lo dice salaverría lo dice Corso, reacciona inmediatamente la audiencia castigando o premiando esa nota, condenándola al olvido o de repente es un boom y explota la nota de clics. Y siempre esto de que nota cliquere, que eso tiene que ver con las métricas, yo diría, lamentablemente, pero es una necesidad. Entonces, segundo a segundo, si en la televisión hablan del minuto a minuto, en el periodismo online, en el periodismo multimedia, en la web, hablamos de segundo a segundo y tenemos métricas en vivo. No es un reporte que yo veo después. No es un reporte que yo veo en minuto. Yo lo puedo ver en el instante que está pasando. Yo veo ese vecino del barrio, porque puedo ver la ubicación geográfica, que está visitando nuestro medio y que se fue súbitamente. Evidentemente no encontró lo que buscaba o lo encontró muy rápido. Habría que ver. Es una droga, dicen algunos autores, esto de las métricas y conocer a la audiencia. Hay un autor, Julián Gallo, les voy a dejar linkeado el artículo hoy, que habla de la droga de la audiencia. Y plantea esto, de que a partir de ahora los medios no pueden escaparle a estar midiendo y, y e identificando y caracterizando a su audiencia, sus gustos, sus preferencias, sus rechazos, sus demandas de contenido. Y eso lo convierte en una droga porque empieza a definir nuestra agenda. Y esto es un poco lo que quieren averiguar en este estudio los, la autora y el autor. Define la agenda, bueno, para Julián Gallo sí, dice, y no te queda otra. Si vos no definís tu agenda en función de lo que te está pidiendo la audiencia, vas al muere, quebrás. De hecho, pone un ejemplo de, de un restaurante gourmet, al cual el primer mes ve que el plato más vendido no son los platos gourmet, sino milanesa con papas fritas. Y Gallo le pregunta, bueno, vos querés tu pretensión, tenés tu pretensión de restaurante gourmet, pero lo que más sale es milanesa con papas fritas. O empezás a orientar tu negocio hacia la milanesa con papas fritas o vas a perder un montón de mercadería, un montón de plata y vas a ir a la quiebra. Bueno, la analogía aplica para los medios. ¿Vas a seguir insistiendo con, con lo que vos querés darle a la audiencia o, le, o vas a tener en cuenta y darle lo que te está pidiendo a la audiencia? Bueno, vamos a dejar ahí para cuando lean el, el texto de la droga a la audiencia. Pero bueno, esto, conocer a la audiencia con las métricas puede convertirse en una droga. Seteo de la agenda. Esto es lo que tratan de ver los autores. ¿Hay seteo de la agenda a partir de lo que quiere la audiencia? ¿La audiencia te setea la agenda? Bueno, yo les cuento. Cuando uno llega a una redacción, seis y media de la mañana o a la hora que entre, más tarde, en un turno de tarde, a mí me pasaba, como trabajaba en redacciones eh, todos los días, eh, uno abre el publicador, que sería como el blogger de ustedes, y además en otras pestañas hable Twitter para ver cuáles son los trending topics. Abre Google Trends para ver cuáles son las tendencias de búsqueda. Y a partir de ahí, y Google Analytics, por supuesto, el propio, y a partir de ahí empiezo a definir, bueno, en algún momento de mi jornada tengo que empezar a hacer estos temas y estas notas. Porque es lo que la agenda, lo que la agenda de la audiencia me está pidiendo a mí como medio. Entonces, bueno, vamos a ir viendo cómo Google Trends, que es una herramienta que muestra las tendencias de búsqueda, les interese de la audiencia. La audiencia no necesariamente la propia, pero saber que hay una masa ahí de audiencia que quiere conocer sobre determinados temas que si yo no se los doy, no me van a visitar. Yo puedo tomar esa decisión, pero es una decisión que tengo que tomar y pagar el costo. Eh, y Twitter con las tendencias ¿no? Eh, y Google Analytics para saber cuáles eran los temas que yo propuse, funcionaron, cuáles no. ¿Cuáles podría haberlo planteado de otra manera? Y a partir de ahí tomar decisiones acerca de mi propio contenido, mi propia agenda también. Atender la demanda a partir de las métricas que me dicen qué quiere la audiencia es importantísimo. Pero además me sirve para anticipar tendencias. Yo puedo anticipar cuáles van a ser los temas dentro de un rato que van a explotar en demanda de la audiencia. Si yo veo bien Google Analytics, yo veo bien, Google Trends, si yo veo bien eh, tendencias en Twitter, que no necesariamente son las, las, los trending topics, sino ver cuáles tendencias están creciendo y pueden convertirse en top trending topics, eh, puedo llegar a anticiparme y, como se dice en la jerga, poder pescar en una, en una pecera con todas las condiciones para que el público venga a mí. Y de eso se trata, que el público te encuentre, o, eh, en realidad, lo que quiero decir ahí es que salir a encontrar al público, que el público te encuentre. Bueno, estas herramientas sirven para eso. Y créanme, uno lo ve en tiempo real, segundo a segundo. ¿Para dónde va la audiencia? ¿Qué hacen con tu contenido? Esa nota a la que le pusiste mucho trabajo y nadie la está leyendo. Y por más que la pones arriba de todo en el sitio eh, y después podemos discutir qué valor e importancia tienen las la página de inicio, la home, hoy por hoy, que la tienen, ¿eh? eh y nadie le da bolilla. Y están visitando eh, el osado like de Amalia Granata, no sé quién, en Instagram. Bueno, puede ser triste, pero los medios viven de eso en parte, o muchos medios, o por lo menos que tienen pretensión de masividad. Bueno, ¿qué pasa? Las analíticas estudian los autores, la autora y el autor. Corso y Salaberría. Le preguntan a, a representantes de medios, ¿es información secreta o está a disposición de todo el público? De todo el público, no, perdón, de toda la redacción. O, ¿quiénes tienen acceso a los datos de las métricas, de la analítica? Y, bueno, y algunos medios dicen, no, esto lo tiene la alta gerencia del medio, esto no tiene que influir en la redacción. Son los menos, créanme. Lo que pasa es que ahí en el estudio consultaron a pocos medios. Pero créanme que esa es la postura minoritaria. La postura mayoritaria hoy por hoy, eh, y me sorprende que el texto sea de 2018 porque la verdad que hoy por hoy está prácticamente impuesto en la mayoría de los medios, por lo menos los, los que tienen pretensión de masividad, los portales online de noticias generalistas, es que cada redactor tenga la información en tiempo real, segundo a segundo, de lo que pasa con sus propias notas y con las notas de los demás. Y es como una zanahoria que está ahí corriendo atrás del Google Analytics. Es bastante esclavizante, hablando de droga, adicción, esclavitud también. Créanme que, que es pesado estar atrás de los números y que te funcionen aunque no te funcionen. Y además porque cuando te funcionan necesitas pegar otro jitazo. El artículo habla, bueno, las palabras claves. El artículo recomienda, y esto es verdad, conocer cuáles son tus palabras claves. ¿Cuáles son las palabras claves que quiere tu audiencia? ¿Cómo, así vas a saber cómo presentar los artículos. Porque ya te digo, ya les digo. No es lo mismo escribir un título sobre una noticia que sobre la misma noticia escribir otro título. ¿eh? Porque las palabras claves me van a posicionar mejor en los buscadores, pero también porque eh, la audiencia se va a sentir atraída en Twitter o en las redes, en otras redes, para, para ir, ah, son las palabras que, que alimentan mi interés, me llaman la atención. Y en el artículo hay uno o una periodista que dice, bueno, incluso artículos mal escritos, sonsos eh, que no tienen un gran desarrollo tenían esas palabras clave que, que le prenden algo en la atención de mi audiencia y tenía un montón de visitas y se vuelve muy popular. Entonces, bueno, acá la noción de valor y de calidad en el periodismo está hoy en debate. Muchas cosas en debate en el periodismo digital, entre ellas, ¿qué es periodismo de calidad? Muchos van a seguir diciendo lo mismo de siempre, ¿no? Que cuente todas las aristas de la realidad, que la noticia esté completa, que la información está chequeada, ¿no? Eh, bueno, sí, pero también hay otras cosas que tener en cuenta y que funcionan y que depende de cuál sea tu, modo, tu modelo de negocio o el que intentes que sea. tu orientación ideológico-política eh, o por lo menos aspiracional. Eh, y la espalda que, con la que cuentes o no vas a, ir a tomar decisiones en función de, de lo que te diga la analítica. Y son pocos los medios que le pueden dar la espalda a eso. ¿Y qué dicen en el texto que, que tuvieron que leer? Bueno, que muchas veces que en la redacción estén presentes los datos y, y si no lo tienen computadora a computadora, lo tienen en pantallas gigantes, decía el artículo, donde se ve, segundo, segundo, quién está haciendo mal, entre comillas, por favor, las cosas, castigado por la audiencia. Eh, y se pueden generar un, batallas, dicen los periodistas en el artículo. Imagínense, competencia en la redacción por quién hace la nota más cliquera. Más cliquera, no la nota más importante, no la nota más relevante, la nota más seria, no, no, no, no, la que tenga más cliquera. Y a veces les, les, les juro, en las reacciones se vuelve, o oh, esta nota va a ser cliquera. Y es el insólito like de Juan Pérez a, a no sé quién en, en Twitter, ¿eh? Eh, bueno, tuvimos un ejemplo reciente sobre un retweet que generó mucha agenda. Eh, entonces, bueno, se puede generar un clima de, de decepción incluso con la profesión, porque vos se, se imaginan persiguiendo clics toda su vida, ocho, seis en el mejor de los casos si cumplen el, eh, el reglamento de estatuto del periodista, pero ocho o más horas, todos los días buscando al clic. Es esa zanahoria de la cual yo hacía, a la cual yo hacía referencia hace un rato. Y esto lo plantea Gallo en el artículo que les digo, la droga de la audiencia. Ir detrás de la audiencia es casi un imperativo, dice, para sobrevivir. No todos los medios tienen espalda para darle la espalda a la audiencia, valga el juego de palabras. Y él dice, indefectiblemente te vulgariza, porque el público... Si vos tenés pretensión de masividad, suele ir en mayor medida al morbo, al porno, a lo escandaloso, a lo truculento, a lo banal, a lo espectacular, pero en términos de, de chisnería o cuestiones así del espectáculo. Está bien, quien quiera hacer periodismo espectáculo espectáculos está muy bien, es una carrera. Eh, pero, bueno, Gallo, Julián Gallo en este momento dice, bueno, sí, se vulgariza. Yo lo dejo como pregunta, porque no creo que esté tan cerrada la definición. Las métricas meten presión. Es el caso, yo lo cuento porque fui testigo. Página 12, un diario tradicionalmente de papel, con una redacción hiper adaptada al papel, que en los últimos años tuvo que hacer su, su reconversión, su adaptación al mundo digital. Y claro, muchos y muchas periodistas no estaban acostumbrados a eso. Yo vi una reunión de editores y editoras que había muchos que no tenían redes sociales y no querían tener redes sociales. Y el jefe del proyecto digital recientemente llegado decía, bueno, no, tenemos que ir para el otro lado si queremos que el producto funcione en lo digital. Y es importante para la empresa que funcione en lo digital. Y tengan en cuenta, cada vez vendemos menos diario de papel, cada vez paga menos la publicidad por eso. El camino es lo online, y lo online tiene ciertas presiones no digo reglas digo presiones que hay que escuchar y ahí surgía el tema de bueno pero entonces tenemos que empezar a banalizar los temas sí porque nos dirigimos a una audiencia masiva que puede consumir lo que consume tradicionalmente página 12 pero también que está pidiendo una visión sobre estos temas y no necesariamente la visión más banal de los temas pero podemos abrir la agenda a plantear esos temas y bueno y se generaba esto Y tenía que ver con las métricas, que necesitaban aumentarlas, necesitaban llegar a mayores audiencias con otra amplitud temática, con otra cobertura de temas. Así que el espectáculo no solo sea cine rumano, sino que también hable de la bomba de Marvel o de DC Comics. Por ejemplo, estoy ejemplificando. Pero bueno, hay presión. Bueno, vamos a salir de ahí. Bueno. Esto es lo que quería compartir con ustedes eh, sobre tendencias métricas y cómo se empieza a, a forzar la agenda de los medios a partir del poder de la audiencia. Otro rol de la audiencia, ¿no? Te setea, te programa la agenda a partir de sus intereses y que vos sabés qué es lo que quiere en tiempo real porque lo estás viendo con las herramientas de analítica que hoy se volvieron una obligación en los medios. Por lo menos hasta que cambie el modelo de negocios, que salga de, de la búsqueda desesperada de clics eh, para que haga rendir un poquito la publicidad y se base en otros modelos, quizás en suscripciones donde tenés una comunidad y que a vos te importa que lo que aporta a la comunidad eh, te, te, te sirve para financiar tu medio, tener ganancias, pagarle a tus trabajadores y trabajadoras y no estás atado a la masividad necesariamente. No es tan fácil. No es nada fácil, todavía nadie lo logró, pero eh, el camino nos puede mostrar una salida también por ese lado. Les mando un saludo, espero que estén llevando bien la cuarentena en salud y, y con la mayor tranquilidad mental que puedan.